So, estaba el otro día bailando bien feliz por la vida cuando me encontré que los palomos no saben bailar Porque no han comido suficientes elotes en su vida diaria Los cuales son muy importantes para poder echarse un buen cumbiononon Por lo que empecé a hacer esta empresa para recaudar fondos para poner escuelas de baile para los palomos Donde se les va a dar elotes gratis todos los días Así los palomos van a venir a comer y aprenderán en el proceso pues que también qué necesitan los palomos para poder vivir Porque no solo me gustaría que bailen, también que vivan Y descubrí que también necesitan girasoles para vivir Así que eso les daré también si quieres apoyar puedes venir a esta página donde te explico más cómo apoyar a la causa. Puedes mandarte un dinero para darle de comer a los palomos, ofrecerte para cocinar los elotes y demás. Muchas gracias y hashtag los palomos necesitan elotes.